¡Hola! ¡Buenos días! ¿Todo bien? ¡Es excelente verte hoy! Esa cosa de que se jodan todos no existe porque es naturalmente permitido y es lo que se espera que cada quien resuelva sus propios problemas porque nadie está obligado a resolver los problemas de otra persona por el hecho de tú no resolver los problemas de otro individuo no significa que tú seas mala persona claro tienes que resolver los problemas y las situaciones tuyas entiendes eso no estamos obligados a resolverle problemas a nadie más a no ser que nos pague por ello y allí se llamaría un servicio entendido ok en ese sentido ignorar a los demás y no interferir en sus problemas ni en nada que tenga que ver con ellos es un tipo de bendición es una bendición que les permite a ellos poder desarrollar sus propias cualidades y capacidades para resolver sus propias situaciones eso es lo bonito de la vida que si se presentan problemas uno tenga capacidades para resolverlos y es que el ser humano nació con esa ese deseo de supervivencia entonces vas a buscar siempre sobrevivir vivir vas a buscar siempre salir adelante entiendes Ok, entonces no prives a los demás de esa cuestión tan positiva como es resolver sus propios problemas. Dios te bendiga. Me fascina que siempre dices palabras motivadoras, justo lo necesario para ayudar a los demás a seguir avanzando. Eso es muy valioso. Gracias por ser así. Ya había sido previsto en la reunión de ayer que solo se va a utilizar una expresión así. Hola, buenos días, tardes o noches. Todo bien. Eres una persona maravillosa. Gracias por ser así voy a bendecirte de un modo particular, bueno en ese punto al decir esto levantarás el pulgar y fingirás una sonrisa, luego vas a hacer en silencio tus actividades y para cerrar la interacción dices así gracias por todo ha sido un placer verte hasta luego otro punto al que llegamos anoche en la reunión fue que una vez usadas las expresiones cordiales corresponde ignorar totalmente al otro personaje y enfocarse en realizar las actividades que le son personales las actividades que te han sido encomendadas hasta que las concluyas cuando termine la actividad te despides cordialmente como se indicó anteriormente.